¿Qué es una cuenta de marca en YouTube? Una cuenta de marca en YouTube es una cuenta vinculada a una cuenta de Google, pero con características que favorecen la visibilidad de tu marca personal o la de tu negocio. Con una cuenta de marca evitas compartir tu información personal y además, puedes autorizar a otros usuarios para que administren el canal contigo. Cada canal que se establece en YouTube, tiene una vinculación automática a una cuenta, ya sea una cuenta de Google o una cuenta de marca. Si se trata de un canal de marca, siempre llevará asociada una cuenta de marca. ¿Cómo funciona una cuenta de marca en YouTube? Recuerda que la cuenta de marca es un requisito imprescindible para que puedas crear tu canal de marca. Con el canal en marcha, tu marca se convierte en el eje central de tu estrategia de contenidos. Hay una funcionalidad interesante para el trabajo en equipo. Una cuenta de marca de YouTube te permite autorizar a otros usuarios para administrar el canal desde sus respectivas cuentas de Google manteniendo tú la propiedad del canal, sin tener que compartir contraseñas. ¿Cómo crear una cuenta de marca YouTube en Android? Vamos a ver el modo fácil y rápido de crear una cuenta de marca. Lo más sencillo es generar esa cuenta al crear tu canal de YouTube. Desde tu móvil, abre el navegador Chrome e inicia sesión en YouTube. Lo ideal es que utilices la versión para ordenador. Así que haz clic arriba a la izquierda, sobre los tres puntos verticales. Después, en el menú desplegable, escoge Versión para ordenador. Ahora tenemos que entrar en el selector de canales. Tienes que escribir esta URL. Una vez dentro del selector, ya puedes crear un nuevo canal de YouTube y vincularlo a una cuenta de marca. Selecciona Crear un canal nuevo. Indica el nombre para esta cuenta de marca y ya lo tienes. Esta nueva cuenta pasará a formar parte de tu lista de canales. Si haces clic sobre el perfil y seleccionas la nueva cuenta, ya podrás comenzar a gestionar el nuevo canal asociado a la cuenta. Podrás añadir una imagen de perfil, subir vídeos y personalizar el canal. En la descripción te dejamos un enlace con un tutorial para cambiar el diseño de la cabecera principal y activar el branding del canal desde YouTube Studio. ¿Cómo añadir administradores a mi canal de marca? Accede a tu nuevo canal. Clic sobre la imagen del perfil, arriba a la derecha. Después clic en el símbolo de configuración. Desde la opción Administradores del canal, Puedes enviar las invitaciones para que otras personas participen en la gestión del canal. Tienes que indicar el correo electrónico y especificar las funciones que podrás realizar. Cuando acepten tu invitación, tendrán acceso a la administración del canal. Tú siempre mantendrás la propiedad del canal y podrás anular esos permisos, suprimiendo a los administradores o cambiando las funciones en cualquier momento. Resumen final. Como ves, es muy sencillo crear una cuenta de marca en YouTube desde Android. Si te interesa crear marca personal o potenciar la imagen de tu negocio, el canal de marca asociado a tu cuenta te servirá como centro de operaciones. Podrás gestionar el canal autorizando a otras personas para que lo administren, pero siempre mantendrás la propiedad del canal y de la cuenta de marca. Esto es todo.